Y de fijo esta información también le va a interesar mucho a la gente. Así es. Porque si a usted le cuesta la matemática o le, le ha costado, pues un grupo de profesores de la Escuela de Matemáticas del Tecnológico trabajan en varios proyectos para hacer más fácil el aprendizaje de esta materia. ¿Cómo lo hacen? A través de innovadoras her herramientas. Vamos a verlo en la sección tecnológica. La enseñanza de la matemática ahora puede ser más fácil, esto debido a la preocupación del tecnológico de Costa Rica y sus docentes en esta materia. Cori es egresado de la institución, elabora como profesor en un colegio y cree firmemente en que la tecnología debe aplicarse en el aula. Creo fielmente en eso, creo fielmente en la aplicación de tecnologías en nuestras aulas, ¿verdad? que se pueda llevar la tecnología en nuestras aulas de una forma inteligente y racional, no es que eh, la tecnología es algo... Grandioso y no es como llevarlo a nuestro trabajo diario, como nuestro planeamiento, eh, incorporarlo en, esa, en, esa, en ese diario vivir de, la, de las aulas, ¿verdad? Con los estudiantes. El TEC trabaja en varios proyectos para hacer fácil el trabajo de los maestros y captar la atención de los estudiantes. Uno de ellos es un simulador gráfico que ayuda a resolver los problemas geométricos. También el recinto educativo tiene como plan a corto plazo crear un instituto de ayuda al docente con el nombre de GeoGebra para que se puedan realizar investigaciones y desarrollo de nuevas técnicas. Las autoridades eh, quieren y sobre todo incentivar el uso de la tecnología, por esa razón, eh, como universidad comprometida con este país, nosotros la escuela de matemáticas queremos eh, hacer eh, ese acercamiento, ese canal que permita que los docentes, mediante este, el uso de aplicaciones, puedan llevar la tecnología al aula. Vamos a aplicarlo. Para este exalumno, el TEC debe encargarse de facilitarle este conocimiento tecnológico a todo el país. Creo que el tecnológico debería llevar la batuta. En, en nuestro país sobre lo que es el uso de la tecnología en la educación costarricense. Creo que debería ser el, el ente regulador o el ente que, que diga eh, esas tecnologías las podemos utilizar aquí así, de esta forma, porque creo que es el más adecuado en ese momento por su eh, estructura ¿no? de universidad. Por ahora los expertos trabajan en estos proyectos que esperan presentar al Ministerio de Educación para que sea un soporte en la enseñanza de la matemática en Costa Rica. Nos vamos de hecho al Tecnológico de Costa Rica, porque ahí se encuentra el periodista Franklin Chinchilla, quien nos amplía más del tema. Buenos días. Buenos días Douglas, nos encontramos en el Tecnológico de Costa Rica, nos acompaña el profesor de Matemáticas, Jorge Mon, quien nos va a hablar acerca del proyecto que tiene acá la Escuela de Matemáticas de implementar la tecnología como herramienta para la enseñanza de esta materia. Buenos días profesor. ¿cómo Buenos días, ¿qué tal Franklin? Sí, este... Analizando, digamos, en el panorama en Latinoamérica sobre el impacto de la, de la tecnología en, en la enseñanza y en particular en, en matemática, pues eh, hay muchos estudios que, que, que nos, nos dan una visión de que el impacto de la tecnología no ha sido lo que se esperaba. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá en, en, en el TEC, es decir, cómo usar la, la tecnología de una forma inteligente en la clase ¿Cuál es necesario creer usted que, sea, eh, que se aplique la tecnología en este caso en eh, la enseñanza de la matemática? Bueno, en realidad es, es bastante necesario. Yo soy muy, muy visual. Entonces, eh, lo, los, los temas, ¿verdad? Hay, hay temas más susceptibles de ser eh, trabajados con tecnología. Sin embargo, por ejemplo, la, la, el nuevo plan que aprueba el MEP para, para el 2013 eh, es una oportunidad incluso importante para. Eh, utilizar la tecnología. Pero eso, si aplicar la tecnología para la enseñanza de la matemática era necesaria porque hasta ahorita o porque hasta esta próxima reforma es que se va a meter en lo que es este, el tema educativo. Bueno, creo que los programas anteriores tienen pinceladas del uso de tecnología, verdad, o sea ahí están, eh, pinceladas en el uso de tecnología, ahora es mucho más evidente, es más explícito digamos en, en, en el programa. Pero me imagino que también tiene que ver con la coyuntura, ¿verdad? Es decir, la tecnología eh, nos, en, las últimas, en las últimas épocas está más, más cerca de nosotros, más cerca de los estudiantes. Es decir, los estudiantes llegan con teléfonos que tienen eh, aplicaciones que permiten hacer un montón de cosas. Profesor, ¿qué necesita el sistema educativo para lograr implementar la tecnología en todos los niveles de enseñanza? No específicamente sobre la matemática. Ok, yo, yo creo que aquí eh, esto va directamente a las escuelas formadoras de profesores y maestros, por ejemplo. En este caso estamos hablando de las universidades estatales que tienen a cargo la enseñanza. Creo que por ahí, porque no, no hay que ocultar que en, en las mismas universidades tenemos profesores que no, que no son conscientes de que la tecnología puede contribuir, ¿verdad? A, a, a mejorar digamos, el aprendizaje, entonces es en las, en las universidades, por ejemplo en nuestro caso como, como escuela de, de, de formadores de docentes eh, que tenemos esa responsabilidad de formar a nuestros, es, a nuestros estudiantes en el uso adecuado de la tecnología y me parece que es ahí donde, donde debemos empezar. Profesor muchas gracias por acompañarnos en hoy en la mañana y explicarnos acerca de esos proyectos que tiene el tecnológico en cuanto a incursionar con tecnología en la enseñanza de la matemática. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Franklin, por la oportunidad de, de brindar ese pues, este conocimiento ¿verdad? que está generando el, el TEC. Gracias, profesor. Douglas, esta es información que tenemos desde el tecnológico nos acompañó el profesor Jorge Mungi de la Escuela de Matemáticas. Usted tiene más información en el estudio principal. Buenos días.